en trozos, eh, episodios de la lucha de entonces y, y alguna comparativa con lo que está pasando hoy. Yo diría, eh, una de las cosas que cuando hubo el debate sobre el tema de la COPE, dijimos algunos que era el de que los cambios que, que introdujo García Valdés cuando se produjo la famosa Ley General Penitenciaria, que, aprobada por las Cortes y que en teoría pues hacía una reforma que suponía cogestión y una serie de cosas y al final se convirtió en, en los cambios de, de los panópticos, aquellas cárceles con grandes galerías que se controlaban desde el centro a módulos que están compartimentados de tal manera que entre una rejilla que se abre y otra que se cierra eh, con alguien dentro pues hay unos 10 metros o 15, no más. Entonces vas pasando por ese tipo de sistemas de seguridad y de aislamiento dentro del aislamiento, y eh, realmente las, eh, las estructuras de módulos modulares de ahora eh, facilitan eso: el dividir a las personas que están ingresadas en prisión y aumentar los efectos de lo que se llama clasificación, es decir, se ha negado la existencia del FIES y, sin embargo, ahora mismo está más, está más mmm, eh, vigente que nunca, etc. Y, sobre todo y fundamentalmente, lo que llaman módulos de respeto, que son esas, esas eh, digamos, experiencias en las que se plantea, sobre todo y fundamentalmente que los propios presos eh, entre ellos compitan y eh, de alguna manera se, se dividan entre los que van a tener, digamos, beneficios como vis-à-vis, -vis, como, como poder salir en determinadas circunstancias, con los que, eh, por negarse o por no estar en ese esfuerzo, pues al final van a ser eh, llevados a, a, al aislamiento, es decir, a, a lo que llaman ahora conflicti conflictivos. ¿no? Entonces. Esas clasificaciones cada vez mayores de, de las personas que están ingresadas en prisión, pues son un poco la filosofía actual. Entonces, bueno, como de esto vamos a poder seguir hablando, yo os voy a presentar lo que, lo que he hecho. Quiero exponeros. Eh, voy a, digamos, especificarlo en varios apartados y empiezo. Con, con una serie de afirmaciones. El sistema punitivo, entendido como el conjunto de, de instituciones, normas y leyes que conforman la manera en la que el Estado se defiende, digamos, de sus propios ciudadanos, el sistema punitivo está constituido por las fuerzas de seguridad del Estado, los <coughs> sistema, digamos, judicial, el poder judicial, y luego no me Ay Dios. Pero si antes estaba hace un sí. minuto lo teníamos. Sí. Bueno, voy a.. Gracias. Este preámbulo lo voy a hacer de la misma manera. Porque además de eso que he dicho, de, de esas instituciones, que son, el, como he dicho, las fuerzas de seguridad del Estado, que van a perseguir los delitos, el poder o sistema judicial que va a establecer las penas de correspondientes a esos supuestos delitos y luego el sistema penitenciario que se encarga de que de que ejecutar dichas penas pero es que además y es lo más importante de lo que voy a decir ahora es que el sistema punitivo también tiene ideología y de dónde viene esa ideología o cuál es pues digamos que viene ni más ni menos que de de algo tan lejano en el tiempo y con unas raíces tan profundas como es el reinado de los reyes católicos. En el reinado de los reyes católicos se fundó la, la Inquisición, se, se persiguió a los herejes, se persiguió a los judíos hasta su expulsión y se, digamos que hubo una serie de persecuciones de tipo religioso o de tipo, vamos, que tenía que ver con las costumbres, con la moralidad de dichas costumbres y... y, y, y y vaya, eh, ¿quién sucede a, a esta fundación de la Inquisición y de, por parte de los reyes católicos? Pues ni más ni menos que alguien que os sonará a todos porque hay una asociación de las más importantes de la Judicatura que se llama eh, Francisco de Vitoria, que es la segunda en número, más allá, de, por, por, después de la acción profesional de la Magistratura, que todavía es más reaccionaria aún. ¿no? pero la asociación Francisco de Vitoria nos remita a ese personaje que aparece eh, a principios del siglo XVI y es el digamos, continuador de la obra de Santo Tomás de Aquino, de lo que se da a don llamar la escolástica, es decir, aquellos que usaban o, o partían de la religión para asumir también lo que fuera racionalista del pensamiento aristotélico, es decir, eso es la escolástica y de esa manera, con un principio de autoridad fundamental, es como aguantaron más de tres siglos los que duró la, la, la Santa Inquisición, que fue abolida después de cuatro intentos en 1838, me parece que fue cuando resultó abolida, estando... En el golpe de general Riego me parece, en el pronunciamiento. Eso es una imagen oscura de, de, de uno de, de los oficios de la Inquisición. Y. un poco. No sé por qué. Bueno, si le bueno, doy. Si le... Ah, bueno, vale, vale, vale. Si doy, eh, bueno, habíamos quedado en. en el. digamos, la abolición de la de la Inquisición, esto fue en el 1838, pero ese pensamiento ultracatólico reaccionario ha tenido una continuidad en el tiempo, una continuidad que empieza con Donoso Cortés, que fue un personaje de, de los años, eh, de mediados del siglo XIX, y que establece una serie de principios en los que luego se va a basar eh, alguien al que me refería con más atención, que es eh, el profesor este alemán Karl Smith que fue un poco el inspirador del sistema judicial eh, nazi en el sentido de que todo lo que siempre se ha dicho o, o los historiadores o algunos de ellos han dicho que todo lo que hizo el, el sistema judicial y, y, y en general el sistema político nazi estaba basado en la legalidad siempre iban por lo legal entonces, Carl Smith es un poco el, digamos, impulsor de esta idea. Fue procesado en Nuremberg por dos veces, me parece, estuvo dos veces en prisión, eh, pero los americanos bueno, consideraron que en ese momento les podía interesar más que saliera y que continuara su, su manera de, de llevar las cosas. El, el principal criterio de Smith fue este que viene ahí abajo señalado, que se dio en llamar más, más adelante Derecho Penal del Enemigo, es decir, se parte de estigmatizar a la persona o institución que corresponda y, a partir de esa estigmatización, pues entonces esa persona o ese colectivo deja de tener derechos y, y digamos, personalidad como, como humana. ¿no? Es decir, dice textual, no es en sí mismo el derecho penal del enemigo un corpus legislativo, sino la suspensión de ciertas leyes justificada por la necesidad de proteger a la sociedad de determinados peligros. Cualquier persona que no respete las leyes y el orden legal, o quiera destruirla, debe perder todos los derechos como ciudadano, como ser humano, y el Estado debe perseguir a esa persona con todos sus medios disponibles. Quien pretenda subvertir las formas de la sociedad, debe ser designado no persona, y tratado como enemigo. Esta es la clave en la que se ha basado eh, toda la legislación y, y afirmo eh, sin ningún tipo de escrúpulo a lo largo de ese tiempo de lo que hablábamos de los Reyes Católicos hasta la pura actualidad. Y lo vamos a ver. Aquí he dividido estos tres bloques, sobre todo en lo que toca a los derechos de las personas. Uno que es el de las condiciones de pobreza e imaginación social, que son pues todas las personas excluidas, de retos que están en, en la en mayor de las pobrezas, en las circunstancias de vida, eh, de, de supervivencia más difícil. Y entonces para estas personas se ha ido legislando, y fijémonos que en el 1933 existía en España la República, y sin embargo ya existió la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes simplemente prejuzga es decir, eh, la policía puede en un barrio, en un sitio, decir, bueno, son estos, este grupo que se mueve por ahí, estos son los que roban los coches, estos son los que se mueven, estos son los que hacen los pequeños... Bueno, pues entonces, esos son los vagos y maleantes. En ese, digamos, cajón desastre de los vagos y maleantes, hay que incluir a los invertidos, así se denominaba, a los homosexuales, hay que incluir a las personas que, digamos, tenían algún... Una, no, es, no me gusta esa palabra, pero tenían alguna dificultad física o psíquica. ¿eh? Entonces, to, todo aquello que no encaja dentro de la norma, dentro de lo políticamente correcto, entonces formaba parte de, de esa estructura y de eso. Entonces, la ley de vagos y Maleantes, eh, lejos de ser abolida, porque hay figura que fue sustituida por la ley de pluriosidad social, que continuaba el mismo recorrido y más allá la Ley de Seguridad Ciudadana 2003 porque si no recuerdo mal los derechos de las personas homosexuales y el LGTBI bueno, de los derechos de, de las personas homosexuales voy a decir para ser preciso no fueron reconocidas hasta 1995 en España luego viene lo actual que yo me pierdo a veces con el tema de de las eh, nuevas leyes, porque eh, a veces me, me equivoco, y ayer me, me estuvieron recordando cómo esta polémica que hay de las leyes sí es sí, que me la, eh, a veces me confunde. Y entonces, bueno, ese, ese aspecto el de las personas eh, limitadas por esas condiciones de vida y de, y de existencia. La disidencia política, ahí también está estudiada, el, bueno. Como veis, se nombra la Constitución, segundo artículo de la Constitución, el 13.13, 13, el 55.2 y el 155, porque a lo largo del tiempo de vigencia de la Constitución, pues han tenido que ser empleados casi siempre para restringir derechos. Después hay un documento de, de mucha importancia, que es el, lo que se llama Plan C, que no es eh, propiamente un cuerpo jurídico tampoco, y sin embargo era una manera de enfocar el tema político, jurídico, social del, de la situación del País Vasco. Se llamaba Plan CEN y el Plan CEN, si mal no recuerdo, que creía que lo había traído, pero no lo traje, venía en, su en, en el subtítulo de su presentación, es decir, hay que desconfiar de toda persona que vaya con zapatillas deportivas, un anorak un y una mochilla o algo así. Sí, todas esas personas son susceptibles de formar parte de un entramado que va contra la seguridad del Estado. Así fue un poco lo que acabó derivando en lo que se llama todo Z, cuando prácticamente ya no se perseguían concretamente delitos, sino personas que podían eh, dar soporte, que podían justificar ideológicamente ese tipo de, de prácticas en, en el caso del País Vasco, luego fueron sustituidas por las, eh, por ejemplo, la, la, la, el caso Piñata y otros de que persecuciones contra los anarquistas, que siempre digamos, van por delante de su propia actividad, porque quien haya conocido un poco el caso, eh, los dos casos que hubo de, contra Mónica y. Estos, y, y y eso, Francisco Solar y después al grupo de, de de la gente, de los chavales de Palencia y otros eh, recordarán que, que en realidad se perseguía un texto un texto que, que no hice nada exactamente, pero que bueno, le sirvió como para tener en la cárcel a una serie de gente durante un tiempo como hicieron con los titiriteros y así es decir, ese tipo de planteamiento que parte, repito siempre del concepto de eh, estigma. Es decir, eh, si tú tienes ya ese estigma, ya, ya bueno, cuidado con... pobre de ti, ¿no? Y en el tema de los movimientos sociales, tanto la reforma laboral como la propia ley Mordaza y que luego, bueno, pongo ahí la ley de protección de seguridad ciudadana y la reforma penal y, y estas demás, porque en, en todos los casos, uno, dos, tres, se va eh, conformando lo que es un pensamiento, eh, digamos, sobre el que no se puede, eh, que no se puede discutir. Eh, se me olvidó decir que este hombre, el tal Karl Smith, al que hacía referencia, eh, en cierto modo es español, fue reconocido como ciudadano honorario en España y socio también honorario de la... De, de la orden o, o el Consejo de Estudios Políticos Españoles, es decir, Fraga y Ribane le presenta, porque tengo ahí el documento, en donde le hace, hace gloria de este hombre, señalando que eh, eso, ¿no? Es decir, eh, yo lo comparo a, a la famosa frase de Carlos Mas cuando dice, Carlos más perdón, se me ha ido la, la especie groucho, cuando dice. Tengo unos principios, pero si no te gustan, pues también tengo otros, ¿no? Es decir, tenemos la democracia, pero si, si hace falta, también tenemos la dictadura. Es decir, este era el pensamiento de Carl Smith, que luego, bueno, eh, Fraga lo, lo, lo supo interpretar también, y actualmente, pues, lo interpreta el, el, el sistema que nos rige, ¿no? Entonces continúo. Hoy no sé que se me ya. cortan todas, pero bueno... Eh, es que ahí, ahí se ve Pero bueno, el tema está en que Bueno, yo lo que señalo aquí Es que, aunque son cifras muy frías Las que se, las que se ven Las que podéis ver A pesar de ello eh, son, son elocuentes, son aplastantes Es decir En España están dentro de las prisiones Muriendo tres personas a la semana Y... Eh, las causas más importantes son la sobredosis de fármacos o eh, productos psicotrópicos, sea eh, bueno, pues las, las clásicas drogas, me refiero a heroína, cocaína, etcétera, más allá de las pastillas que se les están administrando por parte de los servicios médicos para digamos, sujetarles, para que para que estén tranquilos, ¿no? entonces estás tranquilo con una pastilla para dormir, otra pastilla para despertar, otra pastilla para pasar el día y así. Y eso es una de las causas más importantes de, de, de muertes. Luego está el suicidio, claro, el suicidio es cuando alguien está eh, en el alambre, es decir, está paseando por el precipicio, pues una de las posibilidades es que se vaya para allá abajo. ¿no? Hay otro, otros datos de los que señalo aquí, como es el de que la tasa de, de personas con problemas y trastornos de salud mental son cerca de la mitad. En unos casos hablan de más, en otros de menos, pero rondan la mitad de la población reclusa, las personas con trastornos de salud mental. Unos son personas que venían ya de, de instituciones cerradas, que luego hablaré de ello, de, de, de manicomios, vamos a decirlo claramente, y otras son situaciones de salud mental sobrevenidas que es por la propia, la propia cárcel que produce esa, esa, ese trastorno de la salud. y Otro de los datos que señalo ahí con importancia es que el 75% de los consumidores de drogas reingresan a las prisiones. Es decir, aquello de hay dos lecturas, el, el, el, igual que entran, salen, ¿no? como decía, dice la policía habitualmente. Es que les met, entran a la cárcel y luego al, al, al poco salen. Claro, entran y salen porque no hay nada que rompa ese bucle. Es decir, una persona eh, sale en, en libertad, pero donde hay trabajo, donde hay sociedad, donde hay un hábitat que le pueda proteger, donde hay simplemente una vivienda o... O una familia, porque la, las propias familias, claro, eh, por la supervivencia, pues tienen que renunciar a, a lo conflictivo. Y en este caso, pues las personas que están que salen en libertad muchas veces ya no tienen dónde rehacer su vida. Y, eh, a ver... <ríe> bueno, luego está el problema, lógicamente, de, de las mm, transferencias en... De la, de la sanidad penitenciaria. Resulta ser que en el año, para que entendamos un poco eso que hablaba del sistema punitivo y una de sus características, que no la dije, pero la voy a decir ahora, que es que incumple sus propias leyes. Es decir, el año 2003 eh, el gobierno español, o, o mejor dicho, perdón, las Cortes, hicieron, publicaron una ley que equiparaba establecía lo que la Constitución venía a decir y equiparaba la situación sanitaria fuera y dentro de las prisiones. Es decir, las personas dentro de la cárcel tenían derecho a una sanidad equivalente a la de fuera. Eh, ¿qué, ¿Qué significaba esto? Que dejaban de pertenecer los servicios sanitarios penitenciarios, dejaban de pertenecer a, a, al Ministerio de Interior en cuanto a a la disciplina y, y a, a quien manda, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo soy médico penitenciario, pero el jefe de servicios es quien tiene la última palabra sobre tal eh, paciente mío, o si no el jefe de servicios, el director de la prisión, que son autoridades que están un poco como sucede en el ejército. En el ejército, lo, la gente que, que trabaja o ha trabajado en servicios sanitarios de... El ejército, recuerdo a mi padre que estuvo en, en una situación en un momento determinado en un hospital en el militar de Oviedo y siempre decía, es que el que manda es el director, que no tiene nada que ver con la medicina, ni, ni Dios profundo, Era así. Y aquí sigue siendo así. Es decir, son, son esas autoridades las que deciden por encima de tu informe. ¿no? Y voy a, vamos a pasar esta... Luego viene, claro, a partir de ahí está el tema de, de, de la privatización. Ya hay cinco cárceles en España: Alama, Teixeiro, Cuenca, Zuera eh, y alguna más, quizá, que no igual no me acuerdo ahora, que ya tienen servicios privatizados. Es decir, lo mismo que está sucediendo en la sanidad pública: de que dicen, es que no hay gente, no hay médicos, es que no tenemos quien atienda eso, pues se entrega a una a una subcontrata, a decirlo claramente en términos de los trabajadores, cuando te pasas de tener un, un trabajo fijo a estar bajo una subcontrata, pues, pues eso, lo, como los lo llamamos entonces los pistoleros de la construcción, ¿no? que te eh, eh, iba, eh, ibas con una empresa que a su vez dependía de otra, etcétera. Entonces, la, la privatización de las prisiones va a traer dos cosas. Una, necesidad de beneficio por parte de las empresas que, que subcontratan a profesionales médicos, médicos y demás eh, eh, trabajadores sanitarios, porque para eso son empresas privadas, ¿no? para tener unos beneficios, y a partir de ahí pues, veremos a ver cómo se atiende a las personas. Ya tenemos alguna experiencia, porque en esto... Eh, quizás hasta la propia. Hay algunas comunidades, eh, por ejemplo, se habla del caso Madrid y demás, en donde esto ya es, es el acabose, ¿no? Es decir, ya eh, el tema de, de, de cómo van a ser juzgadas la, la, la calidad o, o, o la excelencia de esas prestaciones, pues casi es mejor no, no, no mencionarlo. Bueno. Eh, hay dos temas, este es importante, el de la mujer eh, presa y la persona loca, los locos y las mujeres, que digamos merecen especial dedicación. Yo intentaré ir lo más deprisa que pueda para, para que luego podamos intervenir. Pero bueno, hay una cantidad de, de, de derechos, de vulneraciones de esos derechos, eh, en el caso de la mujer presa, que yo... Mm, eh, aquí lo tengo más, bastante más desarrollado. Pero eh, lo que llamamos triple condena es... Hay como tres reproches, ¿no? El personal, porque eh, personalmente las mujeres en prisión, hay muy pocas prisiones de mujeres, parece que hay dos en España, una que es Brieva y, y otra en Alcalde de Guadaira, quizá. Y, pero bueno, Brieva, en, que está en Ávila, sí. y la de Andalucía, me parece. Pero bueno, en, en, en módulos de, de cárceles de hombres hay una serie de prisiones en las que hay también mujeres, pabellones de mujeres en Valladolid, por ejemplo, yo la conozco, y alguna otra. Y entonces ahí el problema está en que eh, la mujer en prisión, des, por una parte, eh, digamos, tienen menos espacios, peores condiciones de alojamiento, mayor lejanía de su entorno familiar. Y efectivo, hay que tener en cuenta que muchísimas de las mujeres presas son madres y entonces o bien están con los hijos y fuera de la familia o están eh, sin los hijos cerca de la familia. Es decir, no hay posibilidad de combinar las dos eh, condiciones. Una de dos. Y luego... Mmm, incremento las dificultades para el acceso a programas de tratamiento, etc. Luego está el estigma, eh, volvemos a hablar de estigma, de la mala mujer, es decir, una mujer presa es una mala mujer, dentro de, de los conceptos o los convencionalismos sociales. ¿no? Es decir, eh, sin, sin más explicaciones. Y luego está la penitenciaria, porque, es, como he dicho antes, hay un desarraigo y ruptura de las... Eh, de los lazos familiares y, y de amistad hay dos trabajos que voy a mencionar uno es de una chica ¿eh? bueno, no sé luego, porque no importa porque eso está un poco eh, quería recortarlo aunque sea un poco discriminatorio pero eh, hay dos trabajos uno de Lucía Nieto Rodríguez que es una, una socióloga eh, que es de, cerca de mi pueblo, de, de Cuellar y que está trabajando en el País Vasco, concretamente en Vitoria, y ha hecho dos o tres trabajos sobre las condiciones de la mujer en prisión. Y luego hay otra, otro estudio que también recomiendo, que es el de las Asociaciones para pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha hecho un trabajo sobre las condiciones de la mujer en prisión bastante completo, sobre esas realidades. Entonces, pasamos a la siguiente, bueno, estas son las tres, eh, las tres. Como veis, es un cúmulo de, de situaciones en las que, eh, por un lado se dice que la cárcel estaba pensada para hombres, y sin embargo, quienes sufren realmente las condiciones más duras de la prisión son las mujeres y por muchas razones además, porque cuando, cuando ahora lo estamos viendo, por ejemplo en los movimientos que hay en anticárceles o que hacemos de apoyo a presos, las, siempre son las mujeres las que llevan la iniciativa, siempre son las que están a la cabeza de las luchas. yo He estado presente en algunas de estas eh, eh, reclamaciones de Simplemente que se les dé explicación de por qué ha muerto eh, mi hermano, mi sobrino, mi padre o, o, mi, o mi esposo, eh, que han formado una asociación y están, eh, son fundamentalmente mujeres. Y mm, quería hacerlo costar en eso. Bueno, Lucía Nieto, ya digo que aconsejo si queréis os dejo las referencias de Lucía, pero pues es un trabajo que hizo para la Universidad. Y luego viene el tema de la salud mental. No sé si voy deprisa o ¿no? despacio. Bueno, voy a intentar terminar antes de la hora y media, ¿sí? Bueno, este está resumido, lo que quiero decir. Es decir, recordaréis que en los años 70 se produjo una lucha importante en los manicomios por, eh, digamos, que las personas eh, ingresadas en los manicomios pudieran salir a, a la calle y pudieran ser recibidos socialmente y eh, asumidos como personas con determinados déficits, pero que podían ser eh, tratados fuera de la institución. Este está resumido, lo que quiero decir, es decir, eh, recordaréis que en los años 70 se produjo una lucha importante en los manicomios por, eh, digamos, que, que las personas eh, ingresadas en los manicomios pudieran salir a a la calle y pudieran ser recibidos socialmente y eh, asumidos como personas con determinados déficits, pero que podían ser eh, tratados fuera de la institución manicomial, del sistema cerrado. En Europa, la y Basaglia, que son los dos principales, eh, digamos, sujetos de esta, de esta reforma o de esta revolución, y que en España... Eh, pues lo diré Ramón García en, en, en el hospital de, la Santa, de, San, de San Pablo de Barcelona, luego en Vétera, y en que protagonizó una serie de episodios en todas las cárceles que estuvo, que es autor de, de ese conocido, o creo yo que bastante conocido texto que se llama El manuscrito encontrado en cien pozuelos, que se refiere a la, a la vida y muerte de de por parte de su madre, ¿no? que, es, que fue un proceso eh, desde el punto de vista psiquiátrico de, de mucha importancia porque eh, se trataba de justificar o no lo que, lo que fue la mente de aquella persona ¿no? que, que ingresó después en, en Cien Pozuelos. Y estas personas, yo se lo he oído a Guillermo de viva voz, cuando en, en el estado de malestar concretamente, que es un texto suyo, que dice no son presos, que son locos, se refiere a la amargura con la que se recibió por parte de la sociedad la revolución antipsiquiatría, ¿no? Es decir, salen los presos y se instituye lo que llamamos psiquiatría comunitaria, muy bien, pero ¿qué pasa? que las familias eh, no quieren el marrón, la sociedad tampoco. Eh, entonces, ¿a dónde van los, los, los locos? Pues a debajo de los puentes, a vivaquear, a buscarse la vida, a trapichear y, di, di, y al final a la cárcel. Es decir, entonces, eh, las cárceles como depósitos de locos, que lo describe así Hernández Monsalve, que es el psiquiatra con el que yo trabajo ahora para, para casos concretos, pues, eh, entonces al final todo es un bucle, ¿no? Eh, no son locos, son pobres, no son, eh, pobres son lo, pobres locos presos, o lo que decía Franco Basania, un libro que tengo aquí, que se llama La condena de ser loco y pobre. Este texto que. Este hombre tuvo mala suerte, murió muy joven, pero fue un poco el padre un poco de, en Europa de, de lo que se llamó antipsiquiatría o el intento de, de reconducir aquella situación de la locura. no y dentro de este ámbito, eh, hablamos de la patología dual. Patología dual eh, es una manera de clasificar como todas. Y entonces eh, viene a ser la suma de adiciones a sustancias psicotrópicas más un trastorno mental, el que sea. ¿no? Que hay distintas psicosis, dist eh, ansiedad, depresión, psicosis... Eh, esquizofrenia en grados, digamos, más leves, no los, no los que son, digamos, sin regreso ¿no? que, y demás. Pero es, esta es un poco eh, el perfil, esta es un poco la fotografía de casi la mitad de los presos que hay en, en nuestro país, que son, son 40.000 o 45.000, otras veces más, pero más de la mitad, o tanto como la mitad, están en estas situaciones, o con digamos, lo que habíamos dicho, trastornos de salud mental anteriores y causa de ingreso y otros sobrevenidos y causa de, reinser de rein iba a decir reinserciones, al revés, es reincidencia, ¿no? que es casi siempre lo que viene a suceder. Y más allá, bueno, esto es, esto es una representación gráfica de, de lo que he dicho. Es decir, la gente esta que estaba en la calle, sin trabajo, eh, sin prestaciones, con una edad ya pues fronteriza, porque son los los presos, los locos presos son gente de menos de 52 años porque no dura mucho más. Y entonces, pues bueno, poblaron las calles durante un tiempo y luego ya las cárceles. Eh, el tema, de la, el tema de la pandemia el, fue devastador en las prisiones. Hay quien dice y, y, y afirmaba que eh, la pandemia consiguió que no entra, consiguieron que no entrase en las prisiones por, porque como una virtud del aislamiento. Es decir, eh, no había contagio porque había restricciones muy, muy grandes para, para las personas en prisión. Pero eh, luego lo, lo veremos como hay una paradoja, es decir, el aislamiento y el, el, el incremento de las medidas de sujeción, fueran las mecánicas o las químicas, que también, eh, pues han ido contribuyendo a una situación que, que aumentaron, como luego se verá, el número de suicidios, el número de muertes y... Eh, pues eso, ¿no? La, la desolación de personas que, que ya no podían tener vis -a vis que ya no podían recibir a sus familiares, es decir, que era ya más, eh, digamos, llover sobre mojado. Y continuamos. Bueno, esto, este, es, este, es, este es un apartado de definiciones que no admiten réplica. Es decir, yo llamo sus medicina a una cosa que, bueno, eh, existe ahí porque tienen ese, esa titulación y esa práctica, pero estas personas eh, que practican la medicina en las prisiones, al final son fundamentalmente escudo de los carceleros para, para coadyuvar cumplimiento de normas y terapias punitivas y además están supeditados en sus decisiones a, a la autoridad. La labor principal se ha convertido en la contención química de los reclusos, contención química o eh, mecánica también. ¿eh? Es decir, ¿con qué objeto? Pues para que esté quieto. Entonces, para que esté quieto, pues usan esas medidas. ¿no? Se han perdido la mitad de las plantillas de las cárceles, eh, las plantillas sanitarias, eh, por varias razones. Una. Esta que hablamos, de incumplimiento de la propia ley, que, es, que explicaba que lo que ahora mismo, por ejemplo, bueno en cierto modo están disponiendo en las comunidades de Cataluña, País Vasco y Navarra, ¿no? que es el que dependen de instituciones sanitarias de, esas, de esos lugares y no del Ministerio del Interior. En el caso de Cataluña yo lo conozco un poco porque cuando empecé... Eh, Cataluña se supone que desde el 2017 estaban transferidas las, las competencias, pero la implementación de estas y demás era un proceso lentísimo y sobre todo eh, hecho a imagen de las instituciones, eh, digamos, punitivas. Eh, el, yo voy a visitar a un paciente a, a Topas, y recuerdo hablar con la médico de Topas, que estaba en ese momento, que ahora se fue, porque así va todo. no Entonces decía esta señora Mercedes, decía, eh, somos 12, pero estamos tres. Pero eh, como no nos da para pasar consultas, hacemos guardias. Y le salía el dinero por, la, por, por las orejas, claro, porque haciendo guardias y guardias y guardias se gana dinero. Pero ella decía, yo estoy aquí eh, esperando que no pase nada. Como si estuviera metida en un, eh, recluida en sí misma, diciendo que no pase nada. Porque hay 800 personas que pueden eh, montarla de Dios. Entonces, eh, era, era su actitud. o sea Y lo describía así, como lo digo. Dijo, este chico que vienen a ver, eh, o venís, que íbamos en ese caso los dos, Mariano y yo, dice, eh, prove, dice este... Eh, yo lo conozco hace mucho, eh, lo, lo raro es que nos haya matado todavía. Entonces, hablaba de, como si estuviera hablando de alguien que conoció, o sea, cuando estaba allí al lado, estaba en una celda allí. Pero ella, eh, digamos que pasaba, pasaba de, del caso, y supongo yo que de otros muchos. ¿no? Y entonces decía, bueno, lo suyo era eh, sobrevivir, a ver si me llega la jubilación de una vez, porque yo lo que quiero es irme, y entonces, ese irse, irse, irse, pues ha supuesto... El abandono de todas las... O sea, más de la mitad de las plazas quedan, quedan desiertas en las oposiciones a los cuerpos de sanidad penitenciaria. Bueno, y bueno, hubo también una especie de... de lo diré... De iniciativa de estas pedrestres de, de un, un director de algo que dijo vamos a, a, a poner a los, a los chicos que terminan la carrera, a los MIR que hagan como, como fuera una mili penitenciaria. ¿no? Entonces, yo no sé si fue eso o más cosas lo que determinó que la mayor parte de los médicos que terminan la carrera salen zumbando de este país. Pero una de las ideas que tenía eh, en, en un momento determinado alguien del ministerio era eh, poner a los MIR en, en las prisiones como una especie de prácticas. Y continuamos, bueno, esta es la lo que llamo yo su medicina y colapso porque está eh, cada vez hay menos en dotación y por lo tanto... Y luego, este es un informe americano que, porque se dijo que, que la pandemia había resuelto el problema del COVID y, y que entonces al no entrar el COVID en las prisiones, pues había menos muertes. Un estudio posterior al COVID, que habla ahí de junio y finales del año 21, eh, demuestra que, a pesar de, de no haber COVID, ha habido un repunte de las muertes en prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no mueren de COVID, pero mueren por otras cosas. ¿no? Y además mueren en, en una cantidad que ahí se ve reflejada. Eh, la clave, fundamentalmente, hablan de ola de calor como una de las causas, pero el, el, lo más importante, que yo considero, y es un poco lo que estamos viviendo, toda la población frente a los sistemas sanitarios, el sistema público que está haciendo aguas, es que en la, las personas en, en prisión eh, se perdieron 3.000 consultas en el año 2021, porque unas veces por Cunda, otras veces porque ya estaba en Tenerife cuando tenía que ir a la consulta en, en Santander, otras tal, etcétera, etcétera. Luego, antes de que se me olvide, quiero hacer un, un, este tema de, de la medicina, eh, quiero, quiero hacer, eh, constar una experiencia personal que además tiene que ver con un, una, un preso de, de Cantabria, que se llama Collantes, se llama, perdón. Bueno, pues Jesús Collantes estaba entonces en, en la prisión de, de dueñas de Palencia. Y eh, OTEANDO, que es la organización esta de derechos del Observatorio de Derechos Humanos en las que yo estoy, pues eh, tomamos ese caso porque hubo una denuncia a los servicios sanitarios. Y el tema era el siguiente: es decir, Coyantes antes había estado 15 días en Dueñas, siendo eh, reclamando atención desde su celda, estaba un grado de aislamiento concreto, y entonces reclamando atención iban a verle dejaban de ir, le miraban desde la cancela, en fin, una serie de circunstancias en las que pasaron cuatro médicos de dueñas de la prisión eh, por su por su celda o al lado de su celda. Él se quejaba de un dolor en la extremidad, primero a la izquierda, un dolor que no soportaba, es un lumbago, bueno, bien empezó, empezó a haber una especie de... le ponían un antiinflamatorio, Seguía con el dolor, no sé qué. En esos 15 días no hubo otra intervención. Va a Zuera, porque le trasladan a Zuera, y en Zuera, no sé si fue el primero o el segundo médico que lo vio, rápidamente le, le ingresó, le ingresó en, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. El resultado fue que al día siguiente de ingresar en el hospital, 17 días después de las primeras quejas, eh, eh, al collante se le amputan las dos piernas por encima de las rodillas. Y Bueno, esto es, esto es posible. Eh, pues sí, fue posible. Y fue no solo posible, sino que yo me acuerdo que me encargaron a mí de hacer el, un, una peritación. Y entonces yo hice la peritación un poco como, como hace eh, eso de, de, de mostrar al revés, ¿no? Es decir, esto es imposible que suceda, no hay bibliografía en la historia de la medicina ni en el mundo que hable de un proceso agudo eh, que, de, que de, derive en esto, y entonces hay que hablar de un proceso crónico si no es agudo, y entonces eh, el, el estudio anatomopatológico de, de Collantes determinaba que el 90% de la luz de la, las arterias femorales superficiales de las dos extremidades, estaba anulado. Es decir, tenía ese proceso a lo largo del tiempo y entonces, bueno, aunque la naturaleza sabia y anastomosis y no sé qué y no sé cuánto, lo cierto es que si tienes el 90% de la femoral eh, sin, sin fluido, pues tiene que haber una isquemia crónica, no, no, no aguda. RQR eh, fueron tanto los servicios de... De dueñas como los de Miguel Servet echando balones fuera, y entonces, bueno, entre otras cosas, yo me acuerdo de aquella película que, que era una que también era una reclamación de un tema médico, que es de Paul Newman, así muy famosa. Que, que claro, trajo a un especialista que era negro el hombre, y, y entonces eso ya le ya era de, también estigma, estigmatizable. ¿no? Es decir, si tú, yo no soy ningún especialista en en angiología, ni, ni puedo competir, como me decía el abogado de la, de la defensa, con profesionales de, de la... Y entonces decía, bueno, pues traes para acá, eh, vamos a hacer una consulta común. Es decir, era una cosa absolutamente eh, imposible de, de, de, de justificar. Y aún así, con el... yo recuerdo que el, el juez... De la audiencia provincial de, de Palencia, asentía cada cosa que yo decía con la cabeza, porque decía: bueno, si simplemente la observación, es decir, una isquemia eh, se puede observar desde la, casi desde la calle, es decir, es palidez, es dolor, es frialdad, y todo eso es la isquemia. Y decía: sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues salieron a sueltos. El caso se eh, fue, prescribió al tiempo. Y además, pues, bueno, me acuerdo que el, el abogado Gamonde, que era el abogado del Colegio Médicos de Barí, me llamó no sé cuántas cosas y que iba contra la profesión, que eso era contra el código deontológico, de, y, todo lo contrario de lo... bueno, pero lo comento por eso, porque siempre me recuerda que era, era de aquí, de Cantabria. Y vamos a ver si... Bueno, esto... El tema de, de la que justifica esta situación de la sanidad penitenciaria, digamos que justifica la autogestión en una medida, es decir, es que es como una necesidad. Es decir, no solo es una medida útil o una herramienta útil para la persona que está en prisión, sino que es una necesidad, porque no va a esperar que, que le vayan a resolver X o el problema. Es decir, porque todas las listas de espera que conocemos y estamos ya eh, tenemos una amplia experiencia de todo este proceso de deterioro de la sanidad pública, pues en la prisión se multiplica y entonces imaginaros una persona que va a ir a una consulta o tiene un proceso crónico pero espera, espera, luego resulta que no hay suficientes medidas de seguridad para el traslado de la persona de la prisión al hospital y vuelta o tal, o ya está en cunda y entonces ya hay que empezar de nuevo, por eso de que se, se trasladan constantemente de prisión. Si son con, lo que llaman conflictivo, pues inmediatamente es el objeto de traslados constantes. Y bueno, eh, pasa ya. Y esto es un... Ese dibujo que a mí me gusta mucho, yo lo pongo ahí porque... Era, fue en, en una, unas jornadas que hicimos en Valladolid sobre autogestión de la salud y fue una idea de, una, de L, una chica de, de aquel grupo de autogestión y lo plasmó de esa manera. ¿no? Entonces, eh, desde aquella época y, y a medida que hemos ido eh, trabajando en ello eh, yo he recogido estos textos que son un poco básicos para entender el problema de autogestión de la salud y informarse sobre él y facilitar la posibilidad de, tanto de, de que las personas del entorno como los propios presos eh, recojan unas ideas que les permitan esa supervivencia. Eh, Javier Herro, este, saldremos de esta, que algunos habréis visto este texto, que es una preciosidad y una verdadera maravilla, porque en muy pocas eh, páginas recoge ideas esenciales de lo que se llaman los grupos de apoyo mutuo, de personas que están con trastorno de algún tipo, que normalmente son eh, problemas que se, se llevan con so, socialmente. La, el tratamiento es social, es decir, es juntarse, contar... Bueno, a, os acordaréis de eso, aquello que había de los alcohólicos anónimos, pero esto viene a ser eh, es decir, una manera de socializar los problemas y de compartirles. ¿no? Entonces, la el librito de Javier Herrero. Hay otro de la sede de IGEA, de Palomar, que es Palomar y Eneco son del Grupo Sumendi, o bueno, han trabajado con el Grupo Sumendi, este grupo de, de, de salud del País Vasco, que tiene una larguísima experiencia. Yo me parece, sigo pensando en que el libro de Eneco, Cuídate, compa, es un compendio muy, muy, muy interesante para todo el mundo y, y también para las personas en prisión. Es decir, son herramientas que no tenemos por qué renunciar a ellas porque esto no nos lo pueden quitar. Nos pueden quitar otras cosas, pero no es la, la posibilidad de leer y la posibilidad de estudiar. Y luego hay otros dos textos importantes que son este que te comentaba de impresiones a trompicones, que son es una cosa un poco... Eh, llama mucho la atención, porque, porque demuestra conocer muy bien todos los... Digamos, va re, en el tiempo va desarrollando, pues, eh, todos nuestras es decir, el gusto, el olfato, la, el tacto, la vista, el oído, es decir, todos los sentidos los va desarrollando y va estableciendo en qué medida... Eh, la, la situación de aislamiento o la cárcel les va limitando y cómo tienes que intentar evitar que eso suceda, es decir, que tus sentidos eh, se desorienten, se pierdan, etc. Y luego mmm, trae un grupo de, un tipo de, de ejercicios hechos por un profesional, que bueno, no sé, eh, pero sobre todo el tema de, de los cinco sentidos, el tratamiento de, de evitar el deterioro de los cinco sentidos. Porque yo me acuerdo, con, visitando a este chico, a Codón, en, en, en, en Topas, y yo decía, bueno, ¿tú qué ves ahí a través de la ventana? Eh, no sé si visteis la película de, de esta de, de, de la cárcel modelo de Barcelona, del modelo 77, que hay una, un ventanuco y se ve unas luces de neón y no sé qué, ¿no? Es decir, una visión desde dentro de lo que hay fuera, que es completamente alienante porque eh, tú eso no lo puedes disfrutar, es como si estuvieras viendo, eh, yo qué sé, ¿y ¿no? de qué, qué te sirve las luces de, de Neón de del lado del modelo de Barcelona, que yo cuando está por allí, bueno, es el centro el propio centro de Barcelona. ¿no? Entonces, bueno, y luego, eh, perdón que me enrolle, la Arbolaria de los Presos es un texto que da mucha. De, lugar a mucho debate, porque hay quien dice que no sirve, que no se puede aplicar, que patatín y que tal. Y otra gente que lo defiende eh, a, a manchar martillo, ¿no? Y el tema está en que realmente eh, lo que se puede deducir es que hay que agarrarse a lo que se pueda. entonces Yo no sé si salen tantas eh, hierbas buenas y no entre las piedras, pero siempre hay, que, hay gente que dice que en el proceso de la pandemia... En muchos lugares crecía eh, la hierba eh, y, y determinadas hierbas aromáticas o medicinales en, en lugares que no existían antes, ¿no? ¿por En fin. Y, bueno, esto en realidad lo que importa es la práctica, lo que la gente lo llegue a hacer. Y después el, el concepto, la, la idea. Y la idea no es otra que la expresamos así, ¿no? Es decir... Hay que cuidar al compañero y cuidarse uno. Eh, esa frase tan bonita, y sí, es de todos, es de todos, o de todos todo, y el apoyo mutuo, ¿no? y la solidaridad. Entonces, después ahí al final, estas son algunas de las madres de, de, de presos y familias de los presos en, en estos últimos años. Y finalmente, eh, es decir, a partir de la experiencia de esta gran mujer, de, de, de Pastora. Yo eh, lo digo sinceramente, eh, mi vida cambió desde que conocí a Pastora, eh, la madre de Tarrio Y cambió en el sentido de que me dio una fuerza de que, no, que no tenía. En el sentido de decir, bueno, pues eh, si esta mujer lo puede hacer, pues lo podemos hacer cualquiera. Y si tenemos... Medios, pues llevarlos a cabo, porque ella creó, sobre todo, un, un ámbito de, de esto, ¿no? de, de su bondad y su capacidad de, de llevarla a, to a toda la gente. ¿no? Y esto es un poco el, el esquema que yo traigo. O sea, si, no sé si anda muy, muy precipitado o no, pero a mí me gustaría abrir un pequeño debate. Yo antes describía, con sus propias palabras, lo que me decía Mercedes, que era un médico con una larga experiencia penitenciaria, porque cuando hemos hablado tenía 58 años y por ahí, entonces, digo la médico, y en el caso que describí de, de Coyantes, la mayor parte del tiempo se, se le escuchaba a través de la cancela. Eh, gente que la llevan a bueno, hay, hay multitud de situaciones por, por ejemplo para, para, en cuanto hablar, hablamos de desatención y de abandono se, hay que decir, por ejemplo eh, psiquiátrico de Foncalé eh, hospital psiquiátrico de Foncalé un solo psiquiatra psiquiátrico de Sevilla de, también un solo psiquiatra en la mayor parte de las prisiones españolas no lo hay. Puede ir alguien de cada, cada cierto tiempo y hablamos de que es la patología más común. Entonces, ¿quién se encarga de asumirla? Pues, eh, en principio, el, el, los servicios primarios. Pero los servicios primarios, como dije antes, eh, frente a las personas presas, si escucháis o leéis alguna vez, eh, lo que dice eh, Acaí, que es la, la Asociación de, de Funcionarios de Prisiones, que dicen, tu abandono me puede matar, se refieren a ellos, es decir, de que ellos cons que se consideran uh -huh. constantemente amenazados, los funcionarios. Entonces, con esas premisas, eh, no puedes esperar, eh, porque a mí, por ejemplo, unas cosas que me decían, ¿y tú te atreves a entrar con este hombre en una... Yo de hambre, no lo sé. Yo, ¿Por qué me, me va a morder? Pero es que eso pasa en las situaciones más habituales. En los centros de salud, cuando llevan a una persona detenida a, a reconocimiento, va esposado y si, el, y si no hay un profesional que diga quítenle a, ustedes, a este señor las, las presas y déjenle y salgan afuera. Eso es un atentado contra la autoridad. ¿eh? Y lo digo con conocimiento de causa porque me ha pasado. Es decir, pero usted está loco. Bueno, ¿Por qué? Porque pido reconocer a una persona y, y, y preservar su intimidad. ¿Qué intimidad ni qué intimidad? Entonces, están los derechos de la persona eh, presa están constantemente sujetos a, a, a violación y, y, lógicamente, los derechos sanitarios con más razón. Porque, como decía, este, ¿no? el, el, las imágenes que, de, que describe eh, el, el corto que hemos visto, ¿no? es decir, Arréglatelas. Y por eso yo, este planteamiento que hago de arréglatelas, no es más que, que bueno, es un recurso que tenemos. Como tenemos el recurso, es decir, de, de luchar por nuestros derechos laborales o por nuestros derechos del tipo que sea, porque nadie se va a ocupar de ellos. Es decir, entonces, eh, se, eh, yo creo que se ha dicho poco en cuanto a, a, al balance que hay, o sea, yo, por ejemplo, de, que estaba antes una compañera que es matrona, que estábamos hablando un momento del deterioro que había sufrido la sanidad pública. Y yo eso lo, lo he podido vivir, sobre todo de despersonalizar a, a, a los que cuidan de tu salud y a ti mismo. ¿no? Entonces, eso que lo he visto desarrollar en el tiempo, por lo menos en 20 años de, de los 40 que he ejercido, pues ahora es ya la norma. Es decir, no tiene nadie obligación de, de verte, ni de mirarte, ni, ni de aquello que se decía de chiste, ¿no? Dicen, ni me miró. ¿Cómo que ni te, claro que no te miran. No te miran porque están pendiente el ordenador. Entonces, no te pueden, no puede hacer las dos cosas a la vez. Y tienen un tiempo limitado, y entonces ellos con poner cruzaditas ya lo tienen resuelto. Eso es la, lo que ha ido pasando y salvo sitios bueno, en medio rural, en donde todavía o antes era posible la comunicación de personas, entre personas, pero es que eso también se está perdiendo. Ahora mismo eh, estamos todos delante de una máquina, es decir, en, en los pueblos, yo vivo en un pueblo y, y, y el transporte es a demanda y hay que andar picando en un sitio, para que te llamen, te vengan a buscar y no sé qué, todo está automatizado de tal manera, las estaciones de, de, de, de transporte público también están automatizadas, es decir, tú te enfrentas constantemente a las máquinas. Y parece ser que esa es la.. se va a profundizar más aún, ¿no? Entonces, eh, se, todo lo que se diga es poco, por desgracia. Y todo lo que se haga por recuperar, digamos, la autogestión, la autonomía personal, eh, es insuficiente, pero es imprescindible, imprescindible de todo punto. Y ya luego, pues bueno, si puedes, eh, y si puedes cuidar de tu salud, pues no necesitas a, a ningún gurú que te la venga a, a, a procurar, ¿no? Y menos a alguien que... Eh, que venga con, con una mercantilización de su trabajo, como está pasando con la medicina convencional. Yo ahora estoy intentando estudiar las medicinas, eh, digamos, asiáticas las tradicionales, chinas y etcétera porque, porque está más cerca de las personas, no, no, no se puede salvar el tema de la distancia geográfica o histórica cuando hablas de cosas que las puedes eh, experimentar. Digo, por ejemplo, los ejercicios de, de relajación o de, o de autocontrol, que yo este que visito, me insisto mucho en eso. Entonces, no es decir yo sé yoga ni No, tú tienes que plantearte eh, el que todas esas eh, situaciones que, de violencia que, que te rodean, las tienes que gestionar, las tienes que intentar saber canalizar. Y eso te lo facilita, no te lo facilita ningún médico, ninguna pastilla. Este chico Erro, este que hablando, contestándote a eso, o ampliando lo que quieres decir, eh, Javier Erro habla de facilitadores. Yo recuerdo que antaño cuando era, en mis eh, más, tiempos más jóvenes, hablaba de los médicos descalzos de China, que eran personas que cogían unos saberes eh, apoyados en la experiencia y además, pues, eh, digamos, de alguna manera eh, eh, respaldados por profesionales. Entonces, los facilitadores en los grupos de, de apoyo mutuo, en los grupos... En Valladolid hay una experiencia muy interesante que a, a lo mejor alguno habéis <coughs> podido conocer, que es lo de la revolución delirante. No sé si os suena, entonces la revolución delirante eh, trabaja sobre eso, es decir, eh, bueno, los, los grupos estos de, de la gente que, de, de, en caso concreto de enfermos de, de salud mental, bueno, aparte son divertidísimos porque es gente. Eh, hay una característica de las personas con este tipo de problemas y es la deshibición que tienen. ¿no? Ellos hablan con absoluta naturalidad de cosas que el común de las personas reprimimos sea tema sexual, sea tema de nuestros propios sentimientos hacia, hacia las personas o las cosas. Entonces la gente eh, te van te vienen a decir que estás tú más peor que ellos de, de salud mental, ¿no? Decir, y hasta cierto punto pasa con la experiencia de los síndrome de Down que también ¿no? se, también se ha hablado de, de gente que gestiona esos el, el, aquí en, Pamplona, lo, la gente está de Mochila 21, por poner un ejemplo, que to, eh, también han adquirido ese. Todo lo que se comparte eh, es bueno. Es decir, eh, el, ese omnia sum comunia, pues eh, si, si se aplica, pues, pues es que yo no creo que haya cosa mejor. Pero vamos, no sé, son, claro, sí ah, para... claro. Sí, sí, antes Yo hablaba de los rastrillos, que te impresiona ver cómo se te va cerrando eh, la prisión. O sea, el, yo no sé, el, el dueso me suena de, de, de reportajes, de fotografías, etc. Topas, eh, entras en topas. Entonces hay una cosa que llaman el donus, que es una cosa circular en donde tienes la, la manera de entrar. ¿no? Entonces luego hay un gran espacio jardinado con estas cosas famosas que ponen ahora, de esas letrerones, como lo de, lo de, lo de las letronas de Gijón, sí, y eso, también, eso, también, ese tipo de manía que ha cogido de sí, poner eso de las letras y jardines. Y luego hay un panel de unos 40 o más metros de, toda, de una fotografía de, desde, de Salamanca desde el Tormes que es una preciosidad esa fotografía, por cierto. Y entonces la han piselado y la han hecho mural, de la manera que haya sido, sobre el muro. Y entonces, pues esa es una visión eh, que dices, bueno, joder. Y me decía una funcionaria que, que te acompaña, porque ya digo, eh, son muy tendentes al compadreo para hacerte cómplice de sus, de sus mezquindades. ¿no? Y decía... decía ¿Qué te parece esto? Y dice, eh, y dice pues hombre, es, es muy bonito. ¿Y esto quién lo ve? Y dice, pues nosotros. Y dice, ya. Y, y dice pues, es que todavía no has entrado en la verdadera cárcel. Y efectivamente entras en la verdadera cárcel y entonces vas viendo como, se, como si te estuvieran eh, cortando en una trituradora de esas de embutido, ¿no? Pues, pues, pues, si te descuidas, porque hasta el ascensor está enjaulado. Un ascensor que tienen en Topas está dentro de una jaula, también. Bueno, y luego ya el, estas chimeneas que tienen, ¿no? las grandes estructuras que han hecho en las cárceles modernas, de, de un que vigía, eh, tienen ahí una manera de... Bueno, yo qué sé lo que tienen ahí, porque tantísima altura... Y en fin, eh, yo sobre el tema de prisión... Eh, Concretamente, haciendo la crítica a la, a, la, a la actual, considero que es peor que la que había. ¿eh? Es decir, como tú has dicho, es decir, esa posibilidad de, de bueno, no sé, las cárceles, yo me acuerdo la de Valladolid, pues eh, se, eh, había casi que, eh, que compartirlo, eh, las cosas, porque porque estabas en contacto con la gente en el patio, en el otro lado. Aquí eh, todo está modular y todo está autolimitado y si tú sales, otro entra y al revés. Es decir, puedes estar en la misma prisión que otro y no haberle visto. Y eso cuentan muchos, ¿no? Pero como tiene una visión autolimitada, pues hay gente que no ha visto otra cosa que las grandes modulares actuales. Me acuerdo de. ¿Has una canción? Eh? La de carne para la picadora. De, que dice: de, La culpa de mi ruina es la sociedad. Que cuando mejor estoy, se acaba el material. Porque esa es la es una manera de, de, de conseguir la obediencia y la, y la sumisión. ¿no? Es decir, te doy, te quito, te doy, te quito. Es decir. Pero, ahora, eh, lo que hablamos de autogestión yo reconozco que tiene una gran dificultad y requiere eh, estudiar, requiere eh, comprometerse y requiere un cambio. Un cambio que, que todavía es más difícil, si es difícil en, en el exterior, pues más lo es dentro de una prisión. Por, porque hay un... Yo recuerdo, por ejemplo, con, con Miguel Codón hablando, eh, normalmente tenemos una... Eh, un avis de dos horas. Entonces yo decía, a ver, ¿tú qué, qué te gustaría hacer si sales y si estás en la calle y tal? Y dice, bueno, yo tengo, porque eh, los, los presos también son muy fantásticos. Entonces, yo tengo un curso de mecánica, tengo un curso de jardinería, tengo un curso de fontanería. Bueno, había hecho todos los cursos habidos y por ahí, no sé cuándo, pero él les había hecho. Y yo digo, bueno, pues el, elige cuál de, los, de ellos te gusta y entonces vamos proyectando de qué manera si ingresas en, en el sitio que proponíamos nosotros de, de una, un organismo puente, eh, pues puedes empezar a pensar, ay, ah, quiero construir una familia. Digo, oh, pues eso, eso ya son palabras mayores. Eso... Y me acuerdo que hablaba, le decía el psiquiatra también, por eso, de lo, del tema de, de las relaciones sexuales, si era la gracia, porque él decía, bueno, he conocido a una, a una presa que viene a la enfermería que se llama Cristabel, se llama Cristabel, y, y tenemos que, que... que es otra de las cosas de la prisión, tenemos que cubrir un espacio de ocho meses, cuatro de carteo, más otros cuatro de, a través de una pantalla, para luego poder establecer que somos novios y luego tener vis-a-vis. Eh, dices, ¿pero eso de qué? ¿por qué tienes tú que, que cumplir esas, esa norma de, de, de regimentar pero es que es todo así es, es que organizan tu vida y si eres dependiente de eso pues, pues como pasa con los ancianos que es la hora de comer bueno, pues van ahí como valgan el ganado y, y es la hora de dormir y, y te llevan también como o sea, no hay ningún gramo de libertad vamos de libertad individual, en fin, pero no, lo único a mí, por ejemplo, esto me, me, me incentiva a luchar más eh, o con más intensidad o convencer con, a más de, la, de, de que esto no se quede por ahí, en, en olvidado. ¿no? Ahora estamos promoviendo un grupo en Castilla y León hacia la marcha Topas que se había perdido. Se había, bueno, se había perdido ya sola por pues la pandemia, como, como pasó, como un tsunami por todos, en el caso de, de la lucha anticarcelaria más, y entonces eh, estamos empezando a trabajar en ese sentido. Iba a venir eh, Ana, que no pudo venir, pero iba a venir eh, eh, Pachi, que es uno de León, que también anda en este tema, ahora está con lo de, de Abriel Pombo, es decir, iba a venir Manolo el de, el, de, el de la COPEL, que, que está implicado en todos los líos, y, y, y hay un buen ambiente de, de recuperar la marcha a topas, de, como un, no sé, un, un, un volver a, a empezar de cero, ¿no? porque en este caso estamos empezando constantemente de cero, pero. Y volviendo al tema de la tortura, que a mí siempre me ocupó y me llevó mucho dos años, eh, curiosamente, eh, entonces, cuando editábamos el informe anual de, contra la tortura, eh, había un, se había conseguido una percepción eh, fa, relativamente favorable, en, en el sentido de, contra, la, contra la práctica de la tortura. Eh, Actualmente eh, hay más partidarios de que se siga practicando la tortura que al revés. Y esto no, no lo dice en ningún sitio, pero es una gran hay una certeza de que eso es así, de que en este país, como todo se consume, un tema como la tortura antes ocupaba un tiempo, ahora nadie habla de él y entonces... Eh, ya, no, ya no existe, y sin embargo eh, existe y, y en una cuantía importante, quizá más que antes, porque la impunidad, a que antes me refería con el caso de Collantes, pues facilita que eso se siga haciendo y, y de una manera que es decir, bueno, pues eso, ¿no? El, el, esto que dice el hombre que, que, que dice el carcelero cuando le, el chico dice que quiere estudiar y, y le, le provoca para, a su vez, ingresar, meterle, pues esto ahora es eh, lo mismo, pero eh, sin visibilidad, y bueno.